Buenos días. Buenos días. días hija. ¿Cómo amaneces? Bien, mami. ¿Has visto a dónde está la abuela? Debe estar en el cuarto, no. No, mami, yo me desperté para felicitarla, la busqué por toda la casa y no está Cris. No, no la he visto. Uh -uh. Con eso es lo de la comida de anoche. Pues, de seguro? La escondió. gana esta, todos saben que yo cocino muy bueno. No, tampoco. Mi hermano me ha dicho que hasta los buñuelos te quedan cuadrados. Bien. Hola, niñas. ¿Cómo están? Hola. Uy, papi. Por favor, ¿no hay una suadita con limón por ahí? Estás deshilando alcohol. Ay, no. Le vale, pasito, sí. Tengo dolor de cabeza. Papá, ¿has visto a mi abuela? ¿Tu abuela? No, ni riesgos. Eh, pues, no estoy guayado. No, ya está por ahí. No le nata a algún cristiano o algo no sé Yo le dije a mi hija, a Angelita, que no le hiciéramos esa fiesta a esta señora. Oh, qué pereza Ahora solo falta que de verdad se haya perdido. Y si fue así. Ahora esto se va a llenar de policía. Y van a hacer escándalo en las noticias. Ah, no. Y como es mi casa, me la van a cobrar como si fuera nueva. No, no, Una reliquia de esas es muy cara. Pero esta finca no ha salido me van a decir que se las llevaron los tres los está los ¿No tres de estos esos mismos por favor que nos hicieran papi ¡Oh! pasito ah, tú sí no qué mami cuándo fue la última vez que la viste yo me llevé a mi mamá aparte para entregarle el regalo que le teníamos mi mamá abrió el regalo, que eran las zapatillas que le habíamos comprado. Ella se las puso y se le veían divinas con ese vestido dorado con blanco que tenía. Después, ella me dijo que quería tomarse unos traguitos. Yo le dije que Lucho había comprado el trago y que lo tenía en el bar. Y ya de ahí, pues, nos separamos. Mami, pero está la maleta, están los zapatos. Mami, me estás molestando. ¿Por qué me dijiste que la abuela estaba de blanco y dorado, si estaba de negro y azul? No, no, no. ¿Cómo así? La abuela está de blanco con dorado. Mami, no me molestes. Estaba de negro y azul. ¿Papi, qué color estaba, Cris? No, yo la vi de azul con negro. No, de blanco con como beige. Bueno, aquí lo importante no es eso. La cuestión es que mi mamá no está ni en la salita de estar, ni aquí en el cuarto donde debería de estar. ¿Y Lucho? ¿Lucho dónde está? ¿El fijo sabe dónde está? En el bar. Acostado en la maca. ¿En la maca? Sí, en la maca. Qué belleza de papá se manda, que lo dejó dormido en la hamaca. Pero... Ya lo iba a haber cogido el sereno. Amor, pero es que... Mami, espérate, te acompaño. Tu mamá me la va a, a mí? ¿O sea, yo ¿qué hice ya? Angelita ya me está preocupando con eso de que mi mamá no está. Ay, Dios mío. Que mi mamá parezca y que todo sea una bobada.